Pues hay realmente un clamor. Yo tengo reventadas las redes un gran movimiento ciudadano pidiendo algún tipo de alianza, en este caso particular con el doctor Fajardo. A ver, recordemos, este no es un problema de egos. Yo le propuse al doctor Fajardo una consulta el 11 de marzo. No fue posible. Lástima, eso hubiera cambiado el panorama electoral, pero no hay que llorar sobre la leche derramada. Yo tengo un designio, tengo un mandato, un mandato que está referido al Partido Liberal, pero tengo afinidades que nunca he ocultado con un proceso de renovación de la política, de limpieza política. Yo realmente estoy muy preocupado con el sistema electoral colombiano. Yo creo que está en una crisis profunda. Por lo tanto, sí creo que hay que examinar opciones, no ir a los extremos. Lo que nosotros ofrecemos es cambio, cambio seguro, pero cambio en todo caso. Y en ese sentido, pues el, el doctor Fajardo me ha invitado a un café bueno, si he tomado pola con los estudiantes, ¿por qué no voy a tomarme un café con Sergio Fajardo? Listo, conversemos. Por ahora, repito, hay un, un trabajo dirigido a ir a la primera vuelta, pero sí me parece que tenemos que ser sensibles a ese profuso mensaje que busca solidificar una posición sin extremos. Y ahí estaremos.